...desde nuestra experiencia en Ongawa, ...en el trabajo en Acceso Universal a los Servicios Básicos... Eh, ...identificamos una demanda de eh, espacios... ...en los que se pongan en común los conocimientos... ...de diferentes actores, ¿no?... Eh, hemos, mm, eh, Hemos visto, hemos, llevamos trabajando tiempo con la empresa privada, con la universidad, con las administraciones públicas, pero realmente no hemos encontrado un espacio en el que con una temática concreta, con una problemática concreta como puede ser el acceso a saneamiento, al agua potable, etc., eh, se compartan las experiencias de eh, diferentes actores. Yo creo que en estas jornadas hemos podido, hemos tenido la oportunidad de escuchar a gente eh, relevante de, diferentes, de estos diferentes eh, actores y hemos podido eh, identificar que eh, si bien hay intereses diferentes desde el mundo universitario, desde el mundo empresarial, desde el mundo de la sociedad civil, eh, es eh, un imperativo el sentarnos y buscar soluciones entre todos. ¿no? Coordinar la oferta y la demanda creo que ha sido un, un tema que ha salido muy habitualmente. Eh, otro aspecto que, que destacaría es la necesidad de un respaldo eh, de estas iniciativas. Eh, ahora mismo no hay instrumentos que permitan o que faciliten eh, estos encuentros. Normalmente los instrumentos que hay tienen unos plazos muy limitados en los que es muy difícil realmente estar hablando de innovación. La innovación, eh, y es una conclusión a la que hemos llegado muchos de los ponentes, es que necesita unos plazos, no se improvisan las relaciones eh, y desde que se identifica esa necesidad hasta que ponen las soluciones pues pasa, pasa un tiempo largo ¿no? y no hay ni un marco ni unos instrumentos eh, para... para para dar solución a, a esto. La meta de alcanzar la reducción de, de gente que no tiene acceso a saneamiento no se va a cumplir en el 2015. El problema es muy complicado, el problema es que eh, estamos hablando de... Eh, eh, no es un problema de desarrollo tecnológico, es un problema de innovación en metodologías de eh, fomento de la demanda, en, metodologías o en, o, o en herramientas o en instrumentos para acceso a crédito de las pequeñas familias que, tienen que, que tenemos que facilitar el pasar de una letrina muy básica que no le está solucionando su problema a medio o largo plazo a soluciones tecnológicas que ya existen, ya ha habido desarrollos, ya se conocen, eh, pero que son mmm, inaccesibles para eh, las rentas más bajas, ¿no? para las, las poblaciones más ...pobres... Eh... Es verdad que hace falta un estudio de eh, adaptación de eh, tecnologías a las, eh, eh, con materiales locales para que sean más ase asequibles, pero la verdad es que hoy día no encontramos, habiendo un mercado, habiendo una demanda tan grande, no encontramos eh, o no conseguimos que la empresa lo identifique como un sector, como un, eh, un negocio, ¿no? que realmente haya, encuentre un margen de beneficios como para que, que ello sea rentable y sigue habiendo muchísimas personas, sobre todo en las áreas rurales, que eh, no consiguen resolver. Pues eso, de forma sostenible esa, esa, esa problemática del saneamiento, ¿no? con la implicación que tiene en, eh, en seguir incrementando sus niveles de pobreza y dificultar el, el, el desarrollo en cuanto a que limitan pues, su acceso a la educación, a las actividades productivas que pueden estar eh, eh, pues, revirtiendo ¿no? un, un, unos ingresos que puedan eh, apoyarles, a, ayudarles a salir de esa pobreza. La ¿no? falta de saneamiento, la falta de acceso al agua potable, todo esto pues, dificulta ese, esas metas.